¿Quieres que le cuente lo que tenía grabado? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver si me acuerdo, ¿Y si no, lo apagas tú. <risa> a ver. Eh, un año nuevo que hasta aquí. Y digo nuevo, sí, chicos, de segundo de bachillerato. El departamento, desde el departamento de inglés, en colaboración con Tomás Costa, que es este señor que tenéis aquí, a mi izquierda, eh, os vamos a proponer, os invitamos a que forméis parte de un nuevo proyecto que tenemos en mente. Y ahora, cerrar los ojos. Ya hemos cerrado los ojos, ¿no? Cerrar los ojos. Avanzamos por un sendero juntos, por un sendero. Ay, tengo que cerrar los ojos. Por un sendero estrecho que se va hay que tropezamos venga, levantaos se va ensanchando ensanchando, ramificando y vamos absorbiendo todo lo que nos van ofreciendo lo que descubrimos exploramos presentamos reflexionamos en fin Llegamos por fin al final, sí, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido entre todos. Y ahora, abrir los ojos, aquí estamos. No era un sueño. ¿Eh? Esto es lo que os proponemos, convertir en realidad lo que parece un sueño. nos esperamos.